Creo que las mujeres tenemos una oportunidad enorme en dos temas que son el consumo y la educación y que tenemos el poder de cambiar las cosas. El poder sirve para hacer y tenemos que saberlo y tenemos que ponerlo en práctica. Claramente no soy nativa digital, lo adquirí y me parece que es una herramienta fundamental para eh, promover, difundir, viralizar todo aquello que hacemos y que pensamos. Entonces las mujeres jóvenes lo que tienen que hacer es tener eh, las herramientas, conocerlas, pero además producirlas, es decir, hacerse de ello desde adentro, porque también es la manera de cambiar los contenidos, la manera en la que se hacen las cosas y esto creo que es fundamental para algo que se llama empoderamiento.